Salir todo muy rápido, los volantazos que se pegan también son muy rápidos. Entonces, quizá en una fracción de segundo todo cambia radicalmente. Pero yo diría que hace, yo empecé en esto del marketing hace tres años y medio. El primer año fue medio como un hobby porque trabajaba en un hotel como recepcionista. No tenía mucha idea del marketing y empecé como un hobby. Y cuando yo empecé en esa época había varias personas haciéndolo pero tres años después, esas varias personas son miles de personas haciéndolo, miles de blogs hablando de lo mismo. Entonces yo diría que en un futuro, así como hace tres años, cuatro años y medio, esto sonaba chino para muchos, ahora hay cada vez menos gente a la cual, les, no quiere decir que sepan, pero les, por lo menos lo han escuchado hablar, yo creo que de aquí tres años estaríamos dentro de un mercado en el que tener una página web para poder vender va a ser casi indispensable yo creo que ya lo está empezando a hacer, que un negocio que no tiene un e-commerce va a poder subsistir, no ser competitivo. Entonces, si tú me preguntas, de aquí tres años, ¿cómo lo ves? Y lo veo mucho más digital que ahora. Y, y del punto de vista, como por ejemplo ahora en este momento esta entrevista la estamos teniendo en Fundesem, eh, están saliendo camadas y camadas y camadas de alumnos y de, y de gente de todas las edades súper formados, o por lo menos un poco formados para empezar con esto. Yo creo que todo lo que estamos viendo en el mundo real, dentro de dos o tres años, eh, va a tener su réplica en, en internet. Bueno, mundo real o mundo, o mundo online, porque también creo que no deja de ser una réplica de lo que sucede el día de hoy. Moraleja, de aquí tres años vamos a estar como hoy, pero viendo lo que estamos viendo hoy como una novedad, como cosas del pasado.